Hola, soy Alberto Novo Beltrán. Antes habíamos hablado de mis pasatiempos, de mis vicios y cómo los corregí. También de las compras en línea. Hoy les vengo a hablar sobre algunas cosas de los autos y motos que me gustan y otras que no. Los autos son muy bonitos, en especial cuando son deportivos. Su motor ruge a altas revoluciones y llama la atención donde quiera que llegue. La gente les toma muchas fotos, lo mismo pasa con las motos, pero no me gusta que no tienen tanta seguridad. En moto puedes tener accidentes muy fácil, donde puedes perder la vida. Las motos tienen diferentes tipos de llantas, también hay todo tipo de cilindrajes y entre más cilindraje, más potencia tendrás. Las motos de bajo cilindraje tienen entre 50 centímetros cúbicos y los 250 y están diseñadas para distancias cortas o medianas.